Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal Y bueno, Bitcoin sigue haciendo de las suyas Bien, bien, bien Vamos a ver varias cosillas Hoy no me voy a meter demasiado con eh, charlas y demás Creo que quiero que ir al grano, es sábado, sabadete Día de algunas cosas, sobre todo de altcoins eh, Pero bueno, mmm, mañana os enseñaré otra cosa Pero de momento tengo aquí un iPhone 4 <ríe> Que funciona perfectamente eh, y para recibir llamadas, sigue funcionando vale, bien dicho esto, Bitcoin está intentando consolidar un movimiento, pero bueno como es fin de semana ay, tampoco es importante, ahora bien, si eres holder de Bitcoin, si tienes alguno de los skips que tenemos y si no lo tienes, seguro que también te va a interesar, vamos a ver eh, lo que nos ha marcado uno de ellos y ¿por qué lo voy a, voy a publicar y voy a hacer público a este movimiento? porque me lo habéis preguntado varios y entiendo que estáis con la duda. Vamos a ver cómo puede ser este movimiento que nos está indicando hasta dónde puede llegar y sobre todo, cómo lo voy a utilizar yo, ¿vale? Que muchos me estáis preguntando, oye, ¿y tú cómo narices vas a utilizar el próximo movimiento? También os voy a explicar por qué ha dado lo que ha dado. ¿Vale? Y es súper importante, es interesante. Así que, bueno, como muchos de los, de los grandes eh, indicadores que hay en el mercado ahora mismo, eh, bueno, pues ha dado compra, compra, compra. Vamos a ver cómo, por qué, vaya usted le da el micro y seguimos adelante. Venga, comenzamos. Bueno, en definitiva, Bitcoin movimiento del día, intentar empezar a consolidar la zona, pues de esta zona que era una fue un soporte, una, bueno aquí fue resistencia, aquí fue soporte, aquí fue soporte, lo perdimos y intentar consolidar esa zona después de esta subida, vale, importante. Mm, hoy he publicado una imagen en el canal de Discord, que, eh, bueno, pues si no estáis en él, os invito, tenéis por aquí debajo el, el link para, para ir a él, en la parte pública, que no en la VIP, pero bueno, da igual. Eh, esto, ¿vale? Y es una confluencia, para que veáis muchas veces, eh, pues las confluencias como eh, ejercen presión y cómo bueno, nos paran. Entonces, teníamos un punto, bueno, que ha generado aquí un toque y otro toque, ¿vale? Que nos ha dado, nos ha hecho irnos hacia abajo. Teníamos también esta línea de tendencia ascendente, ¿vale? que viene desde mínimos, ¿vale? con la que nos topábamos, muy como con el gas, nos lo topábamos. También teníamos esta zona horizontal, ¿vale? la parte de abajo de, de lo que es esta zona de resistencia. ¿vale? Eh, bueno, pues que era una zona también súper importante. Entonces, bueno, decíamos, bien, eh, es una zona en la que va a haber resistencia. Ya sabemos que Bitcoin muchas veces las resistencias, igual que los soportes, se los pasa por ahí, pero eh, si hay esa resistencia, vamos a quitar la marca, eh, ¿cuál podría ser el retroceso? Pues bueno, tirando de Fibonacci tenemos por un lado la línea roja que está en la zona de los 20.950 y la línea verde que está en la zona de los 20.550, 20, ya sabéis, con ciertos márgenes, a mí no me gusta llegar hasta abajo del soporte, si si esta zona, fijaros que ya nos ha dejado vendidos y si es la zona siguiente, pues hombre, siempre un poquito por encima eh, porque si vas justo a la zona de soporte es posible que no llegue y está pasando mucho últimamente tanto en soportes como resistencias eh, bien, eso por un lado por otro lado, tenemos que estamos muy sobrecomprados en cuatro horas en una hora estamos muy sobrecomprados pero estamos generando una divergencia bajista ¿Qué significa una divergencia bajista? Pues que si vemos por un lado, tenemos cómo está descendiendo, si queremos verlo en mínimos, vale, inclusive más todavía, cómo está descendiendo el RSI, pero sin embargo el precio, a ver, el precio desde ese mismo punto, vaya hombre, os digo yo que estoy malamente, desde este mismo punto, vale, que está aquí, cómo ha ido subiendo, ¿vale? Mínimos ascendentes, mínimos descendentes, máximos descendentes, máximos ascendentes. Es una divergencia bajista, claro, evidentemente, en una hora, lo cual afectaría en una hora. Ahora bien, ¿qué pasa? Si en una hora le da por empezar a bajar el precio, pues bueno, pues lo normal es que de momento se fuera hacia la zona de los 20.500, más o menos. Recordamos que hemos cerrado eh, en 20.345 aproximadamente, es decir, eh, más o menos en esta zona, eh, los futuros del CME, con lo cual una bajada a ese punto es más que más que segura eh, para evitar gaps que últimamente se evitan. Y bueno, de momento eso. ¿Por qué he creado un canal? ¿Por qué he creado un canal? Vamos a ponernos otra vez en cuatro horas que lo vemos bastante bien. Vamos a quitar Fibo. Pues porque si tengo un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques por debajo, tengo un toque dos toques y tres toques en el 50% del canal y tengo ya un toque y dos toques inclusive casi, no, sin casi tres toques, ¿vale? pero bueno, es una zona, ¿vale? dentro de un posible canal pues yo de momento lo dibujo puede ser fallido, puede ser que ahora venga el 50% tire y se vaya para arriba pero de momento yo me lo dibujo por si las moscas nunca se sabe importante la zona de resistencia en la que hemos parado perfecto ahora bien qué cosas más importantes, qué es lo más importante que está pasando. Bueno, pues para eso nos vamos a esta otra gráfica, que es en la que estábamos trabajando durante bastante tiempo ya. Y vemos algo súper importante. Fijaros en el RSI la línea verde que tengo. Toque, toque, toque, toque. Y estamos yendo a volver a intentar atacar esa zona. Eso es importante, pero no es lo más importante. Vamos a ver otra en semanal. Fijaros qué pasa. Toque toque toque roce y estamos ya ahí. Estamos ahí, ¿vale? Si nos ponemos ahí más ajustado este en realidad iría más bien ahí, ahí, vale aproximado, ¿vale? Estamos ahí. Si queremos ser un poco puristas y nos venimos aquí, ¿vale? Para que roce aquí, aunque pasemos aquí un poquito y tal, estamos ahí, pegados, ¿vale? Pero bueno, no vamos a ser ventajistas y vamos a irnos, toque, toque, bueno, vamos a ver qué. Vamos a ver qué pasa. Puede ser bastante interesante el movimiento que se haga. Eh, que se rompa, es bueno. Pero no quiere decir que nos fuéramos ya a un mercado alcista o que nos fuéramos to the moon, vale, Cuidado, esto es importante. Mm, hay gente que con estas cosas se vuelve loca. Vale, volvamos a diario. Bueno, ve, veis el volumen. El volumen es inconfundible. Pero vamos a diario. Vamos a ver si tengo yo aquí. No, no lo tengo aquí. Vamos a irnos a esta otra gráfica. Que aquí sí lo tengo. ¿Y qué ha pasado en diario? Vale. Voy a abrirlo así porque tampoco quiero... Bueno, ahí eh, va, qué más da. Vamos a abrir el hold by Keno. ¿Por qué? Porque, bueno, ya nos en su día señales de compra, venta, compra, venta, compra, venta. Pero hoy ha dado, bueno, ayer, en realidad, eh, dio una señal de compra. ¿Vale? Cuando dio la señal de compra y a grosso modo, ¿vale? Sin deciros, evidentemente, no le voy a decir a nadie la fórmula de Coca-Cola. ¿Qué ha pasado? Pues que tenemos un mínimo superior al anterior. El anterior, aunque, las, aunque tengamos aquí los cierres, si sí tenemos en cuenta el precio total que ha ido, ¿vale? tenemos un mínimo y tenemos un mínimo superior, después de una fuerza ascendente. ¿Qué ha pasado y por qué en esta vela nos lo ha dado? Por porcentaje, me decía alguien, no, no, sino porque después de esta caída ha roto la zona que tenía, ¿veis? Este, este mm, punto de pivote que tenemos aquí, aquí y aquí. Ha roto esa zona. Por eso, un momento que rompió aquí, dio la compra. ¿Vale? Entre otras cosas, no solamente es eso, pero bueno, entre otras cosas, para que os hagáis una idea. Ahora bien, ¿qué pasa con esta señal? Pues dice, joder. Sí, alguien, ¿no? ...con la que está cayendo y da esa señal... ...claro, es que lo que tiene son aspectos técnicos... ...o sea, es decir... Eh, no, no, ...no sabe si, si Rusia está en guerra con Ucrania... ...o si resulta que ahora nos van a topar el precio de todo... ...o resulta si, si comes yogures o desnatados o sin lactosa... ¿vale? ...es decir, eso no, no lo tiene en cuenta... ...solamente son matemáticas... ...punto pelota... ...¿vale? Entonces... ...importante... Importante, vamos a ir a este que hicimos aquí, ¿vale? En este, en este caso veis que hay una vela que fue un 11% y algo, fue algo muy parecido, es decir, en el momento que sobrepasó este anterior suelo con este, dio la señal ahí, ¿vale? ¿Qué pasó? Bueno, pues que más o menos, desde exactamente desde donde dio la señal, más o menos fue un 18% al máximo que hizo. Pero estamos en circunstancias muy similares. Es decir, a mí me interesa este compra. No. No. Personalmente a mí no. ¿Vale? ¿Tengo largos? Sí. Porque lo voy a aprovechar, evidentemente. Entonces tengo una parte en largos, tengo otra parte en cortos. Intento acumular cortos, que me, interes me interesan más todavía. Ahora, ¿por qué? Porque creo que va a hacer algo muy parecido. Vamos a tener un poquito de volatilidad, bastante. Eh, voy a estar muy atento a estos posibles suelos veis que desde que salió aquí hubo un suelo aquí, hubo otra zona digamos que la zona entre las dos líneas rojas fue zona de suelos, fue zona de compras para una despedida final y por qué se produjo esta despedida final y nos mandó el vende bueno, pues muy sencillo porque teníamos una zona veis, de máximos, de máximos aquí de máximos aquí que no a la cual no llegó, no pudo con ella el RSI además topó veis en la línea de tendencia, clavadito y nos dijo después, enseguida muy rápido más, vende R racatán. me interesa el siguiente vende, ese es a por el que yo personalmente voy luego ya cada uno puede ir a por el que quiera si tú, tus circunstancias eh, tu cartera eh, tu estrategia te dice, voy a por el compra vale, yo a por el compra estoy yendo vale en, compras muy, en operaciones muy pequeñitas, vale pero me interesa el siguiente vende. ¿Por qué? Pues porque tengo que tener en cuenta el resto de cosas que pasan en el mundo y el resto de cosas que están pasando en los mercados. Ahora bien, ¿dónde puede irse en un momento dado? ¿Vale? En ese caso fue como un 17, desde que dio la señal, os decía más o menos 17-18, sería más o menos eso, como una cosa por aquí, como a los 24-500, 25. Creo que es una zona bastante, bastante decente para hacer. Eh, pero ¿qué pasa? que si llega más o menos con esos porcentajes no supera este máximo relativo anterior ¿qué haremos? nos iremos para abajo caeremos y tendremos una buena caída ahora, si los pasa pero quiere ir a por esta zona ¿vale? que sería la zona interesante ¿dónde nos iríamos? pues nos iríamos a la zona de la querida Rose Line 28, ya sabemos lo que pensamos que iba a ser este movimiento, podría ser este otro no importa todos los grandes indicadores importantes, hash, ribbons, etcétera, etcétera están dando ¿vale? eh, compra y no, tiene por, no tenía por qué hacerse de inmediato. Es decir, hash, ribbons lo dio, lo dio hace, hace un tiempo, se así ha caído desde que lo ha dado y no pasa nada, es totalmente normal. Eh, el mío, no iba a decir el nuestro, eh. el mío lo da ahora. ¿Vale? es decir, afina un poquito más, pero no quiere decir que sea mejor ni peor, simplemente es diferente, ¿vale? porque tiene parámetros muy distintos en, eh, eh, para hacerlo, entonces creo que por lo menos a esa zona sí podrá ir, si va a la zona que queríamos anteriormente, aquí tenemos una zona de acumulación de, de confluencias negativas enorme, enorme, con lo cual si llegase a esa zona, ojalá, el catablón sería brutal. ¿Por qué? Porque llegar hasta esa zona generaría un mogollón de FOMO. Pasar, llegar a 25 incluso pasarlos sería un FOMO brutal. De hecho, se está empezando a generar un FOMO excesivo. Aunque en el mundo cripto hay más miedo por aquello de que las caídas son muy profundas. Pero bueno. Entonces, bueno, ya yo, yo os doy los datos y luego cada uno lo que quiera. Yo os digo lo que yo voy a hacer. ¿vale? Eh, en este caso, eh, realmente... Aquí entre cortos, ¿vale? En su día. Esto fue así, pero... Eh, bueno, fue antes más de la actualización que hubo del, del skip. Que ya nos dio compra en su día, venta, compra... Bueno, pues más o menos. Funciona funciona bien. Eh, hay, hay alguien que me ha preguntado... Oye, ¿y si lo enchufo a tres comas? Bueno, pues eso ya depende un poquito de cada uno. Eh, sí que es cierto que entre compra y venta... Pues si, tú, si siempre sales ganando. Siempre. Una vez es más, otra vez es menos. Es decir, tú le enganchas al tres comas y le dices... Cada vez que te dé un compra aparezca el compra, compra cada vez que aparezca el vende, vende, ahora bien eso sí, cuando mm, yo me yo, a ver, yo soy un poco masoca, entonces yo en cuanto me aparece un compra, aunque sea media vela compro, pero lo recomendable es esperar a que cierre la vela, que confirme no sea que tengamos, por ejemplo eh, voy, sin ir más lejos, aquí este día hubiera subido la vela, te aparece el compra y antes de terminar el día entras y resulta que la vela se da la vuelta y te desaparece ¿Vale? Ahora bien, si al día siguiente hubiera hecho una vela verde y hubiera roto la misma zona, hubiera hecho el compra igual. ¿vale? Pero te lo hubiera hecho en la vela siguiente. Pero siempre en todos los indicadores vale, que tengáis, esperar al cierre de vela. Igual que en el skip de trading, esperar al cierre de vela. Esto es importante. ¿vale? Entonces, bueno, quería explicaros esto y os vuelvo a repetir que para mí es más interesante por la situación. Eh, y porque, bueno, pues eh, nuestro querido indicador no puede tener en cuenta la, la parte eh, que desconoce de noticias, de estatus económico en este momento. Para mí es interesante el siguiente vende, que es el que a mí me interesa. Y de hecho, cuando creé este script, lo hice para protegerme de las grandes caídas. ¿vale? No lo hice eh, para protegerme de, de ¿veis? este vende, por ejemplo. Lo hice por eso. No lo hice para las compras, lo pagué, bueno, salió bueno también, ¿veis? Este vende, me interesa. Este vende, bueno, no, este no tanto, pero al final se fue al carajo. Este vende, me interesa. ¿Vale? Entonces, es por eso, por lo que se por lo que hice este skip. ¿Vale? Entonces, ¿qué está haciendo? ¡Compra! ¡Compra! Bueno, vamos a ver hasta qué punto nos dice. En en un plazo medio, es decir, fijaros aquí, desde que dio el compra, que fue más o menos aquí, lo que hizo, subió, volvió a caer, hubo bastante volatilidad. ...y al final nos fuimos para abajo... ...y en estos días con las noticias que puede haber... ...y más si en 2 de septiembre... ...puede pasar algo muy similar... ...y es por eso que yo lo voy a enfocar así... Eh, ...si quieres saber más cómo funciona... ...por aquí arriba os dejaré... ...os dejaré un, un vídeo sobre él... ...y ya lo apago... ...apago el arbolito de Navidad... ...porque... Eh, bueno ...es un poco lo que hay que... ...lo que quería enseñaros... ...en el día de hoy... Eh, ...en cuanto a Ethereum... ...igual lo está haciendo muy bien... ...está intentando romper esta zona de resistencia... Vamos a ver si es capaz de llegar a esa zona de 2.000. El total market igual. Mm, Vuelve a hacer un dibujo parecido a este. ¿vale? Empieza a toparse otra vez con la media de 100. Y esto hasta el lunes no vamos a ver la reacción real. La dominancia de Bitcoin sigue intentando ascender. Y bueno, pues ahí está un poquito para ello. Y el resto de mercados, bueno, pues podemos ver, por ejemplo, aquí eh, en los pares USD, pues que están... ...MIR, Library, Crates, NEBLIO, HNT, FARM... ...bueno, pues tenemos unas cuantas que están pegando unas buenas subidas... ...otras que se están manteniendo... ...y unas cuantas bastantes que están sufriendo un poquito... No, ...no demasiado porque hay mucho en 0 y 1 y 2... ...vale, con lo cual en pérdidas hay poca leche... ...pero a la espera, los cortos, interesantes... ...¿qué pasó? Recordar el otro día que decíamos... ...bueno, si pierden el 50% nos darán alas... ...ahora bien, cuidado, porque empiezan a llegar primero... ...a la media de 200 segundo esta línea de tendencia que tenemos aquí trazada ¿vale? de la que rompieron eh, la cuña pues puede ser que se apoyen y vuelvan a intentar ir hacia arriba ¿vale? creo que va a haber bastante volatilidad, que los cortos estén bajando a la velocidad que están bajando eh, <ríe> fijaros eh, hasta dónde han estado bajando ¿vale? desde, a ver que no veo aquí con las herramientas esto es mm, por RSI ¿vale? En marzo del 21 febrero del 21 la costumbre, fijaros que pocas veces bajan tan abajo esto es ya mayo mayo del 10 fijaros que en esa zona, normalmente la zona de 38, 40 es una zona de parada y vuelta arriba entonces si llegan a esta zona, para y vuelve arriba quizás, quizás lo que nos puedan indicar de una forma bueno, pues bastante, bastante clara Puede ser, uh, donde lo tengo, donde lo tengo, aquí en diario, que lleguemos a la línea de tendencia RSI puff, y volvamos a caer. Mucho o poco, eso ya no lo sabemos. ¿vale? Eso ya no lo sabemos, pero esa volatilidad se puede dar. Y les recuerdo que el martes y 13 tenemos IPC en Estados Unidos. Creo que va a salir positivo, ¿eh? pero eso... Al final sabéis que son esos días, por muy positivos que salgan, al final hay volatilidad, os invito a ver lo que pasó el, el anterior, para que la memoria histórica eh, se os quede grabada, y hubo volatilidad, entonces podemos esperar volatilidad, sería bastante normal y además lógico por otra parte, y entre el 13 hasta el 21, cable hable Powell... Ay, amigos, ahí puede pasar de todo. Tenemos una semanita interesante, interesante por el camino. Y en esa semanita es en la que quizás, quizás se rompa un poquito todo este esquema, rompamos RSI arriba en diario y, bueno, pues de alguna forma podamos hacer un camino interesante, por lo menos a la zona de los 24 y medio. Más allá de eso, Bitcoin, sabemos que nos da sorpresa, sorpresa nos da Bitcoin, pero de momento... Lo que debería hacer o bien consolidar aquí o relajarse un poquito para poder meter otro pepinazo. Si no, no, difícilmente lo va a poder meter. Aunque, vuelvo a repetir, es Bitcoin y muchas veces hace lo que da la gana. En cuanto a nuestro querido indicador diario, Alerts, que lo tenemos aquí. De momento, veis que a pesar de la subida de precio, se mantiene por debajo de las líneas rojas eh, punteadas. ...que sabemos que es la zona en la que... ...y sí, subo, pero todavía no estoy en ascenso... ...el ascenso bueno lo tengo cuando hago este tipo de picos... ...picos, picos, ¿vale? ...cuando rompo por encima de la línea punteada roja... ...y, bueno, pues hacemos estas subidas interesantes... ...que es lo que estamos buscando en este movimiento... ...bueno, vamos a ver si acompaña... ...y podemos rascar un poquito de bola... ...antes de otro cataplón... ...que personalmente pienso que va a venir... ...hay gente que dice que no... ...pero bueno, oye, cada uno tiene sus creencias... ...y su forma de ver el mercado... Y sobre todo las crisis, eh, ya os daré varios puntos para intentar solventar esas crisis, esta que viene ahora que va a ser más grande de lo que os imagináis y bueno, pues tips para poder intentar combatirla y posibles negocios en los que quizás eh, bueno podamos salvaguardar capitales separados o juntos, ya veremos chicos, no os digo más, y chicas lo que digo siempre, invertir con mucha cautela guardar un poquito de liquidez para las oportunidades que van a venir y que la paciencia os acompañe chao, chao